Arranque del programa que teníamos dos temas interesantes. Uno ya pasó para el otro, quédate del otro lado, porque vamos a hablar del autocuidado. ¿Cuáles son esas acciones que sirven y que son muy valiosas para eh, tener buena salud, uh -huh. para llegar a una vejez eh, de la mejor manera? Viste que vemos por ahí esas personas que decís, ¿cómo hicieron? No? ¿Cuál es el secreto? Y sobre todo porque son felices, mucho más... Que por ahí lo que podemos llegar a hacer nosotros, ¿no te has dado cuenta? Sí, es que por ahí creo que es una de las claves, ¿no? La actitud positiva, total. los buenos pensamientos, uh -huh. el vivir bien, además de tener conductas saludables para que justamente eh, se llegue de la mejor manera total, a la eh, adultez. Eh, está en comunicación Ricardo Yacup, que es doctor en Psicología de la U, especialista en adultos mayores. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, gracias por estar con nosotras. ¿Cómo estás Ricardo? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, autocuidado. ¿Le contamos a la gente en qué consiste básicamente? Bueno, ese es un tema central, porque antes, digo, muchas veces pensábamos que teníamos que ir a un médico que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, o un profesional, no importa cuál fuese. La, la cuestión es que el autocuidado es una actitud de vida que deberíamos tener... Eh, en cada tiempo con sus necesidades específicas Pero ustedes estaban hablando acerca de las personas mayores Y cómo, digo, cómo los que estamos en la mediana edad Nos tenemos que cuidar específicamente Pero en realidad, eh, cómo las personas mayores puede, se pueden seguir cuidando Y cómo eso tiene una incidencia enorme en la calidad de vida Ustedes hablaban Total. acerca de la felicidad Acerca de pasarla bien Acerca de estar, sentirse saludable Y la verdad es que hay, hoy la ciencia nos ha demostrado que a veces... Eh, lo, a ver, lo saludable o no, no depende tanto acerca de la, digo, las enfermedades que podemos tener, sino más bien cómo nosotros las vamos procesando, cómo las vamos llegando. Sabemos que con la edad hay algunas enfermedades que son más habituales, como las enfermedades crónicas, eh, que pueden molestarnos. Frente a esto hay gente que tiene una actitud muy temerosa, muy de, de quedarse metido en la casa, durante mucho tiempo se suponía que si alguien ya estaba medio enfermo, entonces más vale que, que se quede, que no se mueva. Bueno, hoy pensamos totalmente de algo distinto. ¿Por qué? Porque sí. lo que sabemos es que la actividad, ¿eh? y acá lo estamos viendo en algunas imágenes, los distintos tipos de actividades nos sirven para un montón de cosas. La actividad física nos sirve para mantener nuestro cuerpo saludable, no, nuestra mente saludable. ¿Por Total. qué? Porque sabemos que estimula nuestra, lo que llaman la corteza cerebral y esto nos permite tener una mejor memoria, nos permite hacer relaciones sociales. La sociabilidad es, una, es, es algo muy importante para... Tanto nuestra... Curiosamente, tanto física como mentalmente nos ayuda. ¿Por qué? Porque la sociabilidad nos permite pensar, charlar con otro, jugar al ajedrez, como estábamos viendo, que es un ejercicio extraordinario para nuestra memoria, pero también nos permite disfrutar, y el disfrutar de buenos momentos es una de las cuestiones más saludables que nosotros podemos tener. Entonces, digo, y también ahí apareció, no sé si yo lo vi, eh, algo de esto que tiene que ver con la sexualidad. A veces suponemos que con la edad se termina la sexualidad, y esto no es así. Lo único que hay son pequeños cambios en algunas personas, donde quizás ciertos disfrutes se, se viven de otra manera, pero en términos generales hay mucho más continuidad, quizás hay menos, un poco menos de frecuencia, pero eh, creo que eh, esta sociedad a veces es muy condenatoria con el, el, con quererse, el tema de la ¿no? Ricardo, ¿Perdón? El, el quererse, digo, con lo que estás diciendo y con las, con las imágenes que estamos compartiendo, nosotros estamos hablando, si bien de las personas que ya son grandes, que ya han vivido un montón y que decimos, ¡wow! ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos ver así tan feliz, tan llena de vitalidad? Y por ahí somos tan jóvenes y nos quejamos tanto. Y sabes que me gustaría apuntar? Si bien hablamos de la gente grande, sobre todo a la gente joven. Tanto en las redes sociales que hoy en día podemos ver estereotipos de personas que nos quejamos de nuestro cuerpo. No nos gusta absolutamente nada. Y este cuerpo es el único que nos va a acompañar el día de mañana. Cuando seamos grandes y vamos a decir... No te valoré, no valoré esto que hoy tengo. Entonces, cuando aprendemos a querernos y aceptarnos como somos, me parece que más allá de todo, es la clave también para llegar felices y sanos. Acá, importantísimos. Sí, totalmente. Digo, Sabemos que esta sociedad a veces es demasiado dura, no una... solamente con las personas mayores, sino con los jóvenes. Uh -huh. ¿no? Y vemos la cantidad de bulimia y anorexia, que son enfermedades inventadas por el propio ser humano por demandas tan excesivas que tenemos. Pero también es cierto que a veces hay que darle un poquito de eh, actividad al cuerpo y, y durante mucho tiempo, la generación de mis abuelos, por ejemplo, pensaban que a cierta edad ya uno no iba al gimnasio, ya uno no hacía gimnasia. Esto ha cambiado totalmente. Y de la misma manera, hoy tenemos un, un gran peligro, y que hablando de autocuidado necesitamos saberlo, que es el tema de la soledad y el aislamiento. Eh, no es normal que una persona mayor tenga que estar sola, no es normal que una persona se sienta sola a pesar de estar con su familia, es decir, que sienta que nadie lo escuchan. Todas estas cuestiones llevan inevitablemente a la, a la depresión, pero algo más todavía. La gente que se siente más acompañada, que tiene más redes sociales de apoyo, o sea, ya sea, amigos, vive un 30% más que la gente que no las tiene. Es decir, hoy el tema de la soledad y el aislamiento es un tema... Que como vos bien decías, no es solamente de las personas mayores, apareció claro. el, la primera sorpresa en Inglaterra hace a, algunos años con una investigación que mostró que gran cantidad de personas estaban solas y que esto tenía una repercusión para la salud pública terrible. Pero mucho más para las personas mayores, porque Porque ya se jubilaron, porque muchas veces se enviudaron, porque a veces tienen dificultades para, para moverse. Pero lo que tenemos que pensar, tanto las personas mayores como la familia, como los amigos, es que tenemos que encontrarle una vuelta para que esas personas salgan. Es la así, pandemia es un desastre. Eso, tal ¿eh? es así, doctor, eso lo, iba, eso lo iba a sumar. Tal es así que la pandemia eh, impactó fuertemente en los niños y en los adultos mayores. Mira, la pandemia ha sido un desastre. Al principio lo, las personas mayores fueron las que mejor se adaptaron porque venían de estar más tiempo en la casa y podían conectarse mejor con esto. Pero todavía hay personas mayores que no han terminado de salir porque claro. siguen con miedo. Uh -huh. Y digo, habiéndose uh -huh. vacunado con todas las vacunas que se puedan, que necesiten darse y que, y que el gobierno autorice justamente para tal efecto, lo que tenemos que ver es que es mucho más grave quedarse en la casa cuidándose que los riesgos hoy de contagiarse de, de, del COVID, que obviamente claro. tenemos que tratar de evitarlo, pero digo, es muy grave que las personas sigan sin salir de la casa, ¿por qué? Porque lo que hemos notado, tanto a nivel nacional como internacional, es que la gente perdió capacidad física, la gente perdió memoria, la gente perdió, digo, se enfermó de cosas que no se venían enfermando desde afectos, hace mucho tiempo. Afectos, el contacto, ¿no? El Totalmente, contacto, el estar con los seres queridos que eso lamentablemente sí, sí, sí. dice que te terminó quedando esa secuela, quedó un poquito. Quedó mucho, uh -huh, quedó uh -huh. mucho y te lo digo porque desde mi cátedra en la UBA tenemos eh, investigaciones que venimos siguiendo esta cuestión y es llamativa la cantidad de gente que sale muy de vez en cuando y con un miedo tremendo Terrible. a contagiarse. Sí. ¿Eh? Doctor, como para hacer un raconto esto del autocuidado o cuidarse a uno mismo, Implica lo que venía diciendo, ¿no? Una vida saludable, hábitos saludables, alimentación saludable, eh, afectos, afectos cercanos, el compartir, el este, no quedarse solo, e eh, incluso hasta reconocer cuáles son aquellas dolencias que merecen de atención médica y cuáles debo resolver eh, sola sin hacer un mundo de ello, ¿no? Bien, esto es fundamental lo que decís, porque la verdad es que cuando uno no se apropia de lo que nos hace bien o lo que nos hace mal, termina en una dependencia casi hipocondríaca con claro, el médico. El Entonces, claro, cualquier ¿no? cosita que me pasa voy al médico. Digo, tenemos que ir al médico, pero tenemos que aprender cómo cuidarnos. Ya sea la diabetes, ya sea la artrosis, ya sea cualquiera, tenemos que saber qué hacer y lo que tenemos que eh, entender es que si la enfermedad nos frena totalmente... Lo más probable es que todo se agrave porque vamos a entrar en un proceso depresivo, mm. vamos a entrar en una situación de ansiedad muy grande, vamos a generar relaciones sociales más críticas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo me siento todo el día solo eh, aquejado quejado de dolores, seguramente cuando hable con mis hijos, con mi nieto, no voy a parar de sí. hablar de, de, uh -huh. de quejarme de los dolores y de las cosas y voy a terminar claro. aislado. Entonces, eh, eh, eh, la vejez no puede ser un momento de la vida muy distinto de lo que fue el resto de nuestra vida. Tenemos también. que tratar de que sea un momento de expansión, de libertad, con más o menos recursos, pero tenemos que tratar de, de encontrarle la vuelta. Eh, eh, y hoy, una vía de autocuidado es aprender de tecnología también, Ajá, porque la tecnología sí. nos conecta. De, mm. En esto último que mencionaba, perdón, Dani, solo no, no, agregar no. que está lo que se llama pensamiento rumiante, ¿no? Esto que decía, no voy a parar de hablar claro. siempre de esto, porque está, están solos y piensan sí, en eso. Sí, piensan, se hace, se llega alguien a visitarlos y siguen con eso, siguen con eso, y hablan por teléfono con alguien y, y enferma. O sea, Además enferma. de cuando uno estuvo metido en la casa todo el día, en realidad, no solo que rumiás, sino que te vas enojando con la vida y que sí. no tenés nada de qué hablar. Entonces, cuando la gente empieza a ir a un centro de jubilados Cuando empieza a ir a un programa universitario Que en Mendoza está lleno de lugares excelentes Como para poder ir y para poder manejarse Digo, la gente tiene una vida Tiene una vida para contar Tiene para compartir con los nietos tiene, Digo, la gente se siente de igual a igual claro. Incluso vuelvo a hablar un poquito de esto Que yo sé que a la gente le cuesta más También la sexualidad, sí. el amor El sentir que te divertís, que bailás está, El baile leyes. tiene una función sí. extraordinaria Eso es mm -hmm. verdad y, y, y el deporte, y bueno, es todo lo que nos divierta. Importante, pero no para debatir el tema, sino para dejarlo también, el tema de no automedicarse, ¿viste? El de repente vas a la farmacia y ante cualquier dolor te compras una, un remedio o algo que te lo están dando, eso también es importante pero Ricardo, nos, nos quedamos sin tiempo, lo haríamos un montón, porque la verdad que está recontrainteresante sí, súper el tema. interesante. ¿eh? Muy Ha sido muy útil. un placer, doctor, tenerlo. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias.